me ingresé en el curso de del aprendizaje de canasta con perfil plático, que es algo que le doy gracias a Dios, a, a la organización de ciegos Marisela Toledo, por medio de Ágora y también por medio de Inatec, que me, me dieron la oportunidad pues, de sacar este curso, ya que esto tal vez es algo más movida en, en el ámbito del trabajo y relajante también porque esto a uno lo, lo relaja en mi caso me entra y me relaja y, y, y voy conociendo también abriéndome abriéndome mercado aunque pues en la actualidad no tengo pues en las redes sociales pues no tengo en facebook no en whatsapp pero por medio de amistades y, y familiares me estoy dando a conocer para poder Desarrollar lo que es la canasta y venderla o, o salir adelante en ese sentido. Mm. Y aquí estoy pues poco a poco desarrollándome, vivo con mi papá en este cuartito, somos los dos solos. Eh, pues, mira, En este molde ya estoy haciendo lo que el cuerpo de la canasta solo para, terminando esto, poder sacar y ponerle su faja y llevarla a la venta. Terminando esto ya le voy a enseñar un, un modelo, el modelo de esta canasta, cómo queda y, y sus colores porque también esta es color solete, pero hay distintos colores y, y eso va dependiendo del gusto del cliente, en todo caso, o de cómo lo pida la persona. ¿Cómo, ¿Cómo te auxilias, por ejemplo, para, para identificar los colores en, en la canasta. ¿Tenés alguien que te está apoyando? En sí, eso? tengo un apoyo que es ¿Ah? mi papá. Sí. Y también, pues, hay, hay una vecina que es joven, ella me apoya en el caso de la comida, de, de lo que es la ropa, el lavado de ropa. Y ella me indica, al igual que mi papá, los colores, la qué colores se pueden combinar también, porque hay canastas que se pueden ser de, de, de dos colores o tres colores o combinadas para que se miren más vistosas. número en que me pueden contactar para hacer alguna solicitud de canasta es el 86798197 Movistar y los, mo los mo modelos o los estilos es la canasta pequeña se eh, voy a poder hacer en el, eh, realizar lo que es la tortillera y la canasta chiquita son los tres estilos que voy a poder desarrollar dentro de dos semanas eh, ya obteniendo los moldes de ella y como les puedo ahorita que ya estoy estoy haciendo esta eh, en sí lo que el final de esta canasta o su terminación no sé si usted gusta y les enseño sí. ella queda de esta forma esta es una canasta pequeña le decimos huevera porque tiene el, el tamaño para poder echar huevo, verdura o guardar algo que uno, uno quiera. Eh, cualquiera diría que es para niños, pero sí es, es para todo tamaño y para de personas.